La voz y Estamos ya en línea con, eh, con un invitado. Con un, un gran amigo, amigo un Héctor amigo, Antonio. Héctor Antonio, el sí. Portu, más el, conocido. Alias el Porto, sí. El un Luis. amigo también, un amigo de hace mucho tiempo, que es de la cooperativa del Parque Pereira. El Parque Pereira. Sí, y también y es director o.. Y... Directivo, sí, entera el Consejo Directivo sí. de la eh, Federación Apícola, de la Cooperativa Apícola FACA-AL. FACA FACA sí. Bueno, por tu eh, Héctor, como quieras, eh, eh, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo andan ahí? ¿Cómo andan, Antonio? Gracias, Ramos. Oh, bien, bien. bien, bien, bien. Acá eh, esperando charlar con vos. Ahí te saluda Silvio. ¿Cómo anda, hola, por tú? hola Silvio, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien? bien. Muy contento por escuchar de vuelta el nombre Facal, que hace un par de años me tocó hacer una capacitación con ahí con los chicos que me invitaron y la verdad que estuvo de 10 y me trae muchos recuerdos lindos. Sí, bien, bien, sí, sí, sí, sí la verdad es que sí. Acá el otro día justo en casa vinieron los eh, presidente que es ahora el presidente desde allá de de Misiones y estuvo por acá eh, también el, el secretario que es de, del Chaco está en varias provincias en 19 provincias de la República Argentina esta federación es una federación bastante importante este y es una herramienta también importante como, para la para las cooperativas y para los productores no porque es una federación de cooperativas este aire alimentario entendés y es importante estas herramientas de poderlas eh, eh, eh, ir eh, imitando en todos los lugares donde hay cooperativas sí. porque sabemos que en los momentos de crisis las cooperativas son son herramientas fundamentales no sí. es importante eso entender eso y, y ver darle darle visibilidad a los productores dentro de la de, de las cooperativas ¿viste? este organizados es, es algo mm, importante en la cooperativa para organizarse a los productores y las, las federaciones no y las confederaciones que las confederaciones son las que eh, también acompañan y ayudan a las federaciones entonces son herramientas muy muy interesantes ¿viste? pero bueno este así es bueno Antonio, eh, yo tengo un par de preguntas por ahí algunos de los compañeros te preguntarán, tenemos como por sí. ejemplo preguntarte sobre agroecología, sobre charlas de cooperativismo, yo voy a arrancar con la primera, con, con la segunda, con las charlas de cooperativismo. ¿Cómo eh, no? ¿La seguís dando vos la seguís haciendo ese tema? Sí, sí, sí, en el interior, sí, sí, sí. sí. Estamos en el interior eh, eh, dando esa charla, realmente. Y es importante, es importante ir este, eh, en el interior, el interior es importantísimo, de las cooperativas. ¿Se están formando sí, muchas cooperativas nuevas? Se están formando muchas cooperativas, lo que pasa es que hay cosas que a veces... Pero bueno, no sé, empezamos por ahí, ¿querés por o querés que... Eh, eh, otra, me van a hacer otra pregunta, querés que la, la primera no... como vos digas? Te pregunto yo, que soy Germán, eh, Antonio. Hola, Ustedes hola. ahí en la, en la cooperativa de productores de Pereiras, eh, ¿qué tipo de productores son? Eh, para que la, la, la oyentada de este programa, los oyentes, puedan saber eh, cuántos son, qué tipo de, qué, qué producen. Vos sos apícola, me imagino. Eh, pero, ¿qué están produciendo ahí en la cooperativa, los, los integrantes? Claro, sí, sí. Esto es una cooperativa que nació en el 2001. Esa cooperativa de productores cuando se... Quisieron este, expulsar a los productores del Parque Pereira en el 2001. Entonces, este, hay eh, una la cooperativa para juntarse y, y luchar juntos para que no saquen a los productores. Porque esto es una pelea ya que viene hace muchísimos años. Porque en lo que en lo crea el Parque Pereira son este, inmobiliariamente para aclarar y quedar un poco más clara la cosa. Inmobiliariamente eh, es algo extraordinario, vale fortuna esa tierra. Y claro, y, y ustedes saben, como siempre a veces las leyes eh, dejan huecos para que se metan las ratas. y lamentablemente eh, eh, no aflojan. La intención de sacar a los productores y hacer canti dentro del Parque Pereira es un objetivo de hace muchísimos años que viene, que vienen queriendo... Este, Impulsar. Recuerdo algo de la autopista, que pasaba algo de eso, ¿no? Cuando se construyó la autopista por ahí. ¿O se quería no, no, fue, no, no no, no, no, no, no era no. el problema de cuando construyó la autopista, sino sacar a los productores para hacer country. A ah, el, ¿Me ah, entiendes? Ah. Venderlo, como hicieron con varios que saben que tiene eh, el parque Pereira, fue impresionante la cantidad de tierras que se adueñaron. Se Gente que han vendido, que han vendido todavía siguen. Hay cosas que, que la verdad que la justicia es tan tan confusa en este país, lamentablemente. Entonces, claro, este siempre están ahí, siempre a, a, a la expectativa de ver algo como eh, ponerlos quitar. Por eso eh, la función de la cooperativa en este momento, y casi siempre fue de entrar dentro, eh, de producir agroecología. ¿Para qué? Porque esto es una, eh, ustedes saben que esto del parque Pereira es una reserva de biófera. Hace años que se dictó la reserva de biófera y hay un protocolo para producir eh, eh, la, ...lo que es horticultura, floricultura... ...todo lo que sea que se produzca dentro del Parque Pereira... Debe, debe ser bajo el protocolo de lo que es la Reserva de Biófera. Caso contrario, es ahí donde te pueden te pueden eh, justificar... ...para qué, eh, para sacarlo a los productores. Eh, ¿Me entiendes? Entonces, por eso el objetivo de la, de la cooperativa en este momento... ...es ver de qué manera... Eh, concientizamos a la gente para que realmente empiece a producir agroecología, ¿no es cierto? Este, porque aparte, aparte, este, nosotros entendemos eh, que el parque Pereira, el parque Pereira es un, es un faro de la agroecología, porque está todo eh, eh, por sectores y hay como 300, 400 productores más o menos allá adentro produciendo este horticultura. Este, entonces acá eh, nosotros ahora estamos haciendo en la cooperativa una fábrica de bioinsumos. Estamos llamando ya estamos empezando a armarla para producir este los productos eh, insumos biológicos, este ¿Ustedes están relacionados con, con algún sector del Estado? Digo, nosotros, yo trabajo en INTA, eh, pero en SENASA, bueno, hay mu muchos están tra tratando de, de articular con ellos, de asociarse, de pedir ayuda. No, nosotros sí, estamos trabajando con el gobierno de la provincia con el Ministerio de Agua claro, Agua. claro, claro, está dentro de... Claro, sí. claro, sí, sí, sí. acá, este, eh, uno, dos, eh, eh, nosotros presentamos un proyecto eh, realmente eh, nos, nos, nos está saliendo eh, eh, tenemos muy buen acompañamiento de la parte del Ministerio en Provincia eh, realmente y Nación eh, tenemos muy buen apoyo muy buen asesoramiento con los técnicos sinceramente volvimos de vuelta este, al, a los años anteriores donde realmente los productores junto de de la cooperativa y los pequeños y medianos productores a, a, en, en toda la República Argentina. Yo nací en el campo, yo nací, tengo casi 70 años, y yo nací en las quinta, hice el sufrimiento y la, y la que padecíamos antes, ¿no? Y realmente en el 2003, cuando ganó que en el 2005, realmente que se afirma, y ahí empieza la, la ayuda... A los pequeños medianos productores, sinceramente, como jamás en la historia lo hayan ayudado a las cooperativas de, de, de, la, de, de la agricultura familiar, es impresionante. Nosotros eh, preparamos proyectos, varias eh, cooperativas como Daniela Esperanza, varias cooperativas que nos las distribuyeron, nos las dieron eh, tratores, herramientas, Naila, Nile y de todo. Como siempre van los gobiernos populares, ¿no? y lamentablemente en el 2015 teníamos el vaso medio lleno <ríe> en cuatro años bueno lo vaciaron y ahora estamos volviendo de vuelta gracias a Dios con las políticas implementadas por el Estado a volver a, a, a, a solucionar los problemas dentro de lo de lo, de lo que es la, la agricultura familiar eh, realmente este, hay bastante bastante este eh, contento, bastante contento y bastante entusiasmado por, eh, por, por esta política que se está implementando dentro, dentro del Estado. La mayoría de las organizaciones surgieron en las primeras épocas de mandato de Néstor Kirchner y bueno, después de la continuación de Cristina, porque hubo una línea, una política de acompañar a todos los productores de agricultura familiar que se querían. Eh, organizar, de poder formalizar una organización y también de poder formalizarse como productor por, por el tema por ejemplo del nuevo tributo social agropecuario que lo perdimos eh, que se planteó de volver a retomar esos puntos pero quedó en planteo que no podemos no sabemos cómo sigue y después ahora estamos en el tema de la ley de la agricultura familiar que estamos esperando que se aplique eh, son algunas de las políticas que menciona. Yo por ahí digo esto para que el oyente tenga en claro por qué empezaste a mencionar a Néstor. Y la verdad que me viene un montón de cosas en la cabeza. Yo, como migrante, bueno, en programas anteriores he contado mi experiencia de cómo fue cuando llegamos y cómo era antes y cómo era después de que llegó Néstor. Eh, y a partir de ahí se fortaleció mucho. Y la verdad que. Esto de escuchar que están trabajando el tema cooperativismo en el interior, que tanto hace falta. Eh, nosotros por ahí tenemos otras realidades. Acá en el cinturón verde de Buenos Aires, que la mayoría, yo diría más el 90% de los productores, están organizados y podemos confrontar en forma diferente las necesidades. Por ahí, los productores que están sueltos en el interior no tienen a quién acudir en caso de una emergencia, que se pueda organizar. La verdad que. Te recontra, felicito como productor y la verdad que es admirable el trabajo que están haciendo. Sí, mira, eh, la importancia de esto, eh, eh, con todo el respeto eh, a, a la colectividad boliviana, eh, realmente porque sabemos que más hoy el 95% de la producción eh, de la horticultura realmente sale eh, de la colectividad boliviana el trabajo que, que hacen, el esfuerzo que hacen, y dentro de todo hoy, más o menos, se puede trabajar. Pero eh, yo, yo decía a la gente, ¿por qué eh, nosotros tenemos tanta tierra, tanta cantidad de tierra en el interior, y por qué no se la es ¿cierto? Y viendo para que no nos eh, sorprenda, porque eh, eh, acá tenemos que entender que muchas veces este, eh, viene gente eh, adinerada, alquila las tierras, y después agarran a los pequeños productores que quieren alquilar y los explotan, le hacen hacer este, invernadero, le hacen hacer toda una mejora para poder este, eh, eh, producir, y a los dos años le vienen, al año nomás, ya le vienen y le, le entran a apretar y lamentablemente tienen que obedecer lo que ellos dicen porque esas cosas no se hacen por un año. Entonces, eso es lo que se está trabajando también para la ley de alquileres y de la, de la, agro, de la eh, producción agroecológica y también también de, para los, los productores que tengan una defensa, ¿no es cierto?, como la ley de alquileres, para los pequeños y medianos productores. No puede ser que lo, lo que lo estén extorsionando de la manera que lo están extorsionando. Yo creo que tenemos que aprovechar eh, con, con las organizaciones los productores organizados realmente luchar para que esto salga a, eh, a cualquier precio. Entonces nosotros tenemos que pelear, nosotros tenemos que salir a pelear por esto porque si no eh, nos van a usar. y Si sí, en este eh, aprovechar este medio para decirle eh, a mucha gente de que el exterior existe y hay unas tierras extraordinarias, extraordinarias tierras y que se puede producir agroecológico muy, muy fácilmente. Yo lo puedo demostrar y en algún momento les voy a mandar fotos ahí como donde estoy trabajando ahora en Carlos Tejedor. Eh, realmente ahí me convoca, me convocó la municipalidad y la diaria de producción de... ...de Carlos Tejedor y estoy eh, enseñando, le estoy este, enseñando en una práctica... ...y la teoría se la da este, Walter Pejada, es un técnico muy abocado a la agroecología en el interior. Entonces, eh, yo estoy bastante bastante contento de cómo se está trabajando y cómo se está este, organizando lo, lo, los productores... Este, por ahí pues, eh, necesitamos un poco más de, de prepararnos para, para ver cómo mejoramos en lo que es la eh, la comercialización. Yo creo que la comercialización está un poco bastante eh, atrasada. Yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar, porque lamentablemente los mercados, ustedes saben, no necesitan... Eh, Muchos que este yo no diga porque hay unos compañeros, Ramos, todos ellos, eh, saben muchísimo de lo que es los mercados, cómo se manejan, y es terrible cómo se manejan. Entonces, bueno, eh, ojalá eh, podamos lograrlo eh, el año que viene, por eso es interesante de, de continuar continuar con el gobierno, esto y apoyar y ayudar para, para que no se nos, eh, nos eh, vacíen de vuelta el vaso nosotros tenemos que tener, tener que ser claro y convencido. Sí, Antonio, con respecto a, a los productores en el, en el municipio de Verazategui, eh, tienen eh, los atiende el municipio, están trabajando junto con el municipio las organizaciones, sobre todo eh, porque acá en La Plata es totalmente distinto. Eh? Totalmente, sí, sí, no, no, es, es vos sabés que de las es mucho más accesible eh, para los mucho más accesible eh, la política eh, por eh, la municipalidad de las ATELI. Parte del intendente es mucho, eh, muy, eh, muy comprometido con la sociedad. Entonces, en ese sentido, no eh, tenemos, eh, no tenemos problemas en ese sentido. Eh, yo creo que ahí ha, ha habido. Una, un vuelco eh, extraordinario, dentro de esto, lo mismo que Florencio Varela, eh, tenemos la verdad que eh, las obras que se están haciendo en Florencio Varela, eh, jamás, jamás vista, eh, el intendente que tenemos hoy, que es Andrés la verdad que admirarle eh, admirable, eh, como realmente, cómo está trabajando, y las obras que está haciendo para beneficiar también a los productores, para sacar sus, eh, su producción, para que la gente pueda andar eh, con su vehículo y no andar renegando. Realmente está haciendo muy, muy muy muy buena gestión, extraordinaria gestión. Realmente, eh, eh, con todos los problemas, con, con todas las dificultades que tuvimos en tantos años, ustedes saben, la pandemia, y más las dos pandemias que tuvimos lamentablemente, en la Argentina que fue la terrible pandemia que todavía y creo que, que, que dentro de 100 años la, tal vez la podamos la podamos superar que sí. la deuda terrible que nos está eh, eh, marginando a todos los argentinos no es cierto esa Mira, deuda que está que... bueno así que Antonio entonces sí. estuvimos sufrimos cuatro años de pandemia más dos de pandemia sí. neta sí. seis Totalmente, Ramos, totalmente. Sí, sí, sí, no, no, eso eso lo tenemos claro, por eso digo yo que, que toda la visibilización de la agricultura familiar, si no se hubiesen cortado en esos cuatro años, hoy estuviéramos hablando otra cosa, no estaríamos tratando de, de empezar de nuevo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, totalmente, totalmente. pero, pero eso es lo que nosotros que debemos sembrar conciencia dentro de los pequeños productores, dentro de los medianos, dentro de todos los productores, sembrar conciencia de que no podemos eh, eh, cambiar. Eh, tal vez no sea lo mejor, pero realmente lo que han hecho es extraordinario para nosotros, que nunca tuvimos ningún apoyo, nunca tuvimos ninguna ayuda. No siempre los gobiernos, lo único que nos ayudó, fue los gobiernos populares. En aquellos tiempos, eh, Perón, cuando les propia las tierras, se las entregan a los productores para trabajar, a pagar a 20 años, la verdad. Este, y bueno, después, así también le, le echaron en el 55. Y ustedes ven ahora lo mismo. Nos apalean y nos apalean y nos pegan y le pegan y le pegan al gobierno. ¿Por qué? Porque siempre uno mira y es increíble. Vos mirar? Cuando se queja el mañeto, se, el canal que dice, eh, la nación y todo esto y la rural, cuando se quejan ellos, tenete cuidado y quedate tranquilo de que el, el gobierno está haciendo algo bueno. Pero si ellos apoyan el gobierno, cagamos, los, los, los pequeños los pobres, la verdad estamos en de el fondo del mar cuando ellos están contentos con el gobierno. Y eso tenemos que también visibilizar a la gente, decirle cuál es eh, eh, lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos mal y lo que vemos bien. A veces no, no está todo eh, mal, porque vos pues, escuchás, está todo perdido, todo mal. Y no es así, no es así. Si no hubiésemos tenido la pandemia, las dos pandemias, como dijimos, ¿en qué situación estaríamos hoy extraordinariamente con, con un gobierno, con las políticas implementadas por este gobierno? ¿no? Y los gobiernos populares, ¿no es cierto? No? Así es. Sí, querido compañero, la verdad que un placer enorme. La hora ya no está corriendo acá, estamos mirando el reloj y, y ya estamos culminando el programa. La verdad que te vamos a volver a convocar para seguir charlando y debatiendo sobre cada uno, bueno, nuestro punto de vista y nuestro pasado y también nuestro futuro productivo. Bueno, bueno, le agradezco un montón y bueno, mucha suerte y lo felicito eh, por, la, por la audición. Muy bien. Así que eh, muchas gracias y bueno a su disposición ¿eh? no hay problema ¿eh? listo Antonio sí, un abrazo sí. grande un... Eh, gracias por tus palabras gracias igualmente un abrazo grande eh gracias ya pasaron... atando cordones la voz, la voz de lo, lo que, que no, que se, no se ve tu herencia y tu raíz.